Tenemos la pregunta número 23, dice Existe dentro de sus ofertas legislativas propuestas referentes a inmigración y frontera Y en caso de su, su respuesta ser afirmativa, ¿en qué consiste esa propuesta? Adelante. Pues mira, eh, nosotros como país que compartimos una isla, que compartimos eh, con nuestro hermano país ...de Haití, específicamente, que es lo que nos preocupa a nosotros, lo que nos preocupa al ciudadano... ...aunque la inmigración debería ser a través de todos los países que llegan acá... Eh, ...la ley de inmigración existe, lo que no se ejecuta y se lleva a cabo... ...nosotros estamos de acuerdo con que todos los inmigrantes que vengan a nuestro país... Pues ...puedan entrar libremente a este país, pero de la forma regulada, por eso tenemos... Eh, ...una ley que regula a los inmigrantes. Estoy de acuerdo que sí debemos modificar un poco la ley, porque esa ley que ya data de unos años... Eh, ...tenemos nuevos tiempos, tenemos nueva forma incluso de traspasar nuestras fronteras. Pero sí lo que debemos hacer es que haya más seguridad en nuestra frontera. Todo país que es libre e independiente tiene derecho a aceptar o no aceptar inmigrantes en su país. Ahora bien, nosotros que somos un país de emigrantes, también hemos encontrado oportunidades en otros países y no podemos ser entonces nosotros unos, vamos a decir, asesinos de la migratoria de este nuestro país eh, vecino que es Haití. ...donde también vienen a ofrecer una mano de obra... ...lo que yo entiendo es que debe haber una regulación para todos inmigrantes... ...no solamente haitianos, porque aquí tenemos inmigrantes de Estados Unidos... ...de Europa, de Centroamérica, de toda Latinoamérica... ...y no pasan los trabajos, miren lo que está pasando justamente ahora... ...con los venezolanos inmigrantes que han venido... ...que han tenido que venir a este país y a otros países... ...huyéndole a una dictadura que está en su país... Ahora, la ley de inmigración que nosotros tenemos puede ser modificada, pero es la que tenemos y debe ser ejecutada. Bien, así es. Y aportando a esa respuesta, eh, Franklin, que la migración en República Dominicana representa el 25% del, produ del Producto Interno Bruto, o sea, es un porcentaje muy muy elevado, que no lo representen en otros países. Sí, pero así es, eh, incluso la ley nuestra de, de inmigración permite que hasta un 20% de todas las personas que trabajan aquí puedan ser inmigrantes.